Morning, Mr. Tipster. How are you? Muy buenos días, mi amigo Gringo González. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Siempre bien. Llegó con el las gato. pilas, pues. Llegó el gato, ¿no? Primero llega Remy, se han dado cuenta, primero llega Remy, después llega el gato, ¿no? Es que uno tiene que ser más rápido. Por que cierto, los... ¿sabes qué es hoy día? Me estoy acordando. Dígame. Hoy es el día Internacional del Gato. ¿Verdad? Hoy es el día internacional. ¿No del gato, no? Del ex de ese, ah, gato, ya, de ese, de ese gato. gato. No confundir con similares. No, definitivamente. Correcto. No. ¿Cuál Bien. de mis vaticinios falló? El, el 90%. ¿Fallé? Sí. Eso quiere decir que sé mucho de fútbol. ¿Por qué? El que acierta es el que no sabe. <risas> según Pastén. Creo que se. Creo que le atinaron casi en todo, excepto en el partido entre Oriente Petrolero y Palmaflor, donde ustedes, ambos, le daban a Oriente Petrolero. Cierto. Y este pechito decía el empate y por se alguna dio. casuística se dio. Se dio. Correcto. Bueno, el tema de, de las apuestas y sí. vaticinar ¿qué, qué es lo que puede suceder. Bien, tenemos bastante material, querido gringo. ¿No Arranquemos con la Copa Evo. Por favor. Eh, Un trabajo, sin duda alguna, magnífico que ha realizado nuestra casa televisiva con eh, nuestro director general, Juan Pastén Peñafil, en, en cuanto a deportes. Tuvimos la transmisión, el campeón Boca Juniors. Usted no me quiere escuchar, quiere escuchar el partido, la final, así se vivió. Moreno, para Cena, Cena. Oh. Dios mío. ¿cómo, ¿Cómo se juntan estos dos? <risa> ¿Eh? Son un no, fenómeno. Se juntó Cena con Moreno. Qué dupla fantástica. Qué sí. tiro libre penal que favorecía Boca para. Para definir. Para definir el partido. Hubo uh, amarilla, ¿no? Sobre los 31 minutos aquí en este escenario deportivo. Va, va, va, va, va, va. va, ¡Ah, Gol. ¡Lazo de boca! Abajo, fuerte, potente. Bolotejada, más lo no alcanzó. Iker, su fierre. Camisola número 9. Le pone el 2 a 0 y la tranquilidad para el equipo boquense. Aquí ha terminado, señoras y señores. Ha terminado, señoras y señores. Y el campeón. El campeón de la Copa Evo 2022. Aquí en el corazón del Chapar, en el trópico, en Villa Tunari. Ahí precisamente el campeón Boca Juniors le ganó el clásico, el festejo, eh, la copa, un, una fiesta, le digo gringo amigos, eh, los que pudimos ver este compromiso, transmisión exclusiva de Ave y Ala para Bolivia y el mundo, eh, es digno de una final. ¿Qué le parece a usted, gringo? Hermoso, realmente hermoso. Eh, la verdad es que uno hincha del fútbol y conociendo ciertas picas que hay en la región, hubiera sido lindo, por ejemplo, un Boca-Sao Paulo, como habíamos dicho, ¿no? Mm, un River-Gremio, sí. qué sé yo. Pero bueno, está bien. Obviamente un clásico argentino, que es el clásico de los clásicos en Argentina y seguramente uno de los clásicos más populares del mundo, ¿verdad?, que se haya reeditado ayer en esta Copa Evo, pues sin duda es motivo de, de alegría, ¿no es cierto?, de satisfacción. Ya me imagino la gente que estuvo allá colmando el estadio y centenario, lleno total. ¿no? reventó el estadio, ¿no es sí. cierto?, de, de, de gente... Y ahí está justamente el festejo de los boquenses tras el 2 a 0, con el que ganaron la final, ¿no es cierto? Sí. Y se adueñaron de la primera Copa Evo. Es la primera, ¿sí? Al año seguramente volverán por la, por la segunda, por, por la redición Esperemos que se pueda reeditar porque, mira, el mismo expresidente Evo Morales decía, esto nos deja enseñanzas y también algunas reflexiones. Por ejemplo, el tema de de trabajar más en divisiones menores en Bolivia. Estamos un tanto distantes de lo que puedan hacer los equipos bolivianos con los equipos internacionales. Hubo una diferencia muy marcada y hay que ser sinceros. Si queremos salir campeones el próximo año, se deberá trabajar en divisiones menores. Una jalada de orejas para toda la dirigencia boliviana, gringo. Seguro que sí. El tercer puesto fue finalmente para Sao Paulo, Sao Paulo que le ganó puesto. 1 a 0 a Gremio, a Gremio ¿no? en el sí. partido por el tercer puesto. Y se dice que el año que viene estaría viniendo el Real Madrid. no, Se ha adelantado, se ha sugerido esa posibilidad. Así que... Caramba, Equipo que grande. Menos, ¿no? claro, claro, hay que trabajar. Que... Tenemos un año para trabajar y al próximo eh, demostrar un mejor nivel deportivo en Bolívar. Diez, todos los equipos. Y aquellos que le dijeron que no, por ejemplo, Blooming, que el expresidente le hizo el tema de de la infraestructura deportiva, dijo, no, no voy a poder, y le pusieron peros. A los que pusieron peros, gracias, no. Al próximo año no es cuando tú quieres. Al próximo año viene Real Madrid, viene... todos van a querer anotarse. Entonces, al próximo pues año, favor. gracias, nosotros continuamos con los que dijeron que sí. Y se invitará a unos más porque se busca hacer un, un campeonato mucho más amplio y más hermoso. Correcto, un éxito de taquilla, un éxito de organización. La convocatoria fue extraordinaria, así que seguramente pues, eh, en un año tendremos otra vez la, la versión 2 de la Copa Evo. Vamos a ver con qué invitados y con qué protagonistas. Esperemos que entre ellos se meta, por lo menos en las, en las semis, algún equipo boliviano. Un ¿no? boliviano. Esperemos que sí. Always ready, the strong sí, el que fuere. Bill sí, el que fuere. Mientras lleve la roja, amarillo y verde... ...y pueda ponernos orgullosos a todos. Bien, eh, ingresemos en el panorama nacional, ¿qué le parece? Fútbol, Fútbol profesional. Fútbol profesional. Arrancamos con el partido de Always Ready, el equipo de Gringo González... ...aunque después se pasó a 10 strongs. Bueno, vaya uno a saber qué es lo que pasa con, con, mi amigo, con mi amigo Gringo. Ganó Always Ready 4 a 0 ante un Real Santa Cruz que, que puso muy buena... ...a férrea... No le dejó fácil, a decir verdad, creo que el resultado es hasta tanto mentiroso, es el mejor gol. ¿Le gusta ese gol, gringo? Bonito, muy bonito, se la picó, qué lindo. ¿Quién, quién es el autor? Carmelo Algarañaz, que Carmelo. volvió a los, a los goles con eh, el equipo de Evo Fíjese, acá le anulan un gol legítimo, pero legítimo. El, el Iceman levanta la banderilla, de acuerdo a las normas de VAR, eh, no debería levantar la banderilla hasta que termine la jugada. Entonces yeah. sí da la opción a que el video arbitraje pueda revisar la jugada. Pero como el Iceman levantó la banderilla, no dio la opción e que incluso se revise el bar. De ahí en más fue otro partido, nuevamente eh, Real Santa Cruz, que buscaba y buscaba. Por eso digo, el resultado es hasta mentiroso. 4-0-1-B y es goleada. Fue superior. Pero los que estuvimos en Villa Ingenio creo que eh, vimos a un Real Santa Cruz que por lo menos el primer tiempo y gran parte del segundo eh, era protagonista y merecía mucho más pero el que no los hace los recibe este es Gustavo Cristaldo minuto 67 para poner el 2 a 0 y de ahí en más ya fue otro partido ya la gente de Real Santa Cruz ya entró en un desgano porque ya estaba 2 a 0 ya transcurrían el minuto 71 llegará el 3 a 0 y sobre el llovido mojado ya entraron en un desgano entonces de ahí en más todo fue para el equipo alteño y que quiero destacar algo del equipo alteño que es en, las, en estas fiestas patrias, es el aniversario de nuestro país. Entonces, eh, algunos han rendido homenaje. Y acá tal vez en imágenes no se nota el, el detalle que ha hecho la gente de Reddy con, con esta camiseta verde. Bueno, es una camiseta verde. Y alguien dirá, ¿por qué Reddy con verde? Si su camiseta es blanca con una franja roja. También hicieron el homenaje, eh, tienen una camiseta con la huipala. Uh -huh. Eh, entonces, hacen algunos gestos que creo que algunos dirigentes deberían eh, copiarlas en muchos aspectos. El último gol, Denison Valda. Si podemos pegar la, la imagen, por favor, señor director. Ahí, ya hemos repasado los goles. Ahí mismo podemos pegar la imagen, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice ahí? Morir antes que esclavos vivir. Es, es un homenaje en estas fiestas patrias que le hace el club War Ready a... A nuestro país. Algo que al resto de los demás equipos, de los demás mortales, pues les valió. ¿Puedo conseguir esa polera, por ejemplo, si quiero comprarla? Sí, sí, sí, usted, usted tiene que... Marketing? Sí, también. Eh, tengo entendido que usted puede adquirirlo si va a, a las oficinas del, del Club Ball World Ready. No han oficializado la venta y demás, pero... Pero una, una el, el, polera, el que busca, El que ¿no? busca encuentra, dicen, ¿no? Sí. Entonces, si usted quiere, también va, vamos. Creo, creo que a mí también me interesa. Podemos ir, preguntar en las puertas de del lugar ready por si se puede por docena dices, Claro, si ready, se ¿no? puede conseguir bien. Tengo entendido que no pusieron a la venta Pero es una buena iniciativa Que al resto de los demás equipos se le olvidó Qué linda polera Qué Sí, bonito, de, ¿de ¿no? definitiva Muy bonita Muy bonita Bien, bien buen detalle, buen gesto ¿Vamos? Bien. ¿Seguimos? Sí, continuemos eh, Volvemos Tenemos los, los goles de forma rápida El resto de los demás partidos a continuación Estamos para ver el partido entre Oriente Petroler y Parma Flores Esto terminó 0 a 0 Simplemente las mejores jugadas Oriente Petrolero que tuvo este cabezazo. De ahí en más, igual Palma Flor tuvo un par de oportunidades, pero no se hicieron daño. Esto terminó 0 a 0. Ustedes habían dicho que gana Oriente Petrolero, tanto el, de, el Deportivo, Juan Pastén, como Gringo González. Cierto. Y este pechito goleador dijo, por alguna razón creo que van a empatar. Verdad. Y, ter y terminaron empatando. Y usted ¿no? no le cree a este pechito goleador que cada vez que le dan la oportunidad de opinar, por alguna extraña razón le atina. Es verdad, te debo una yaucha por cierto no Claro, ¿verdad? sí porque, porque lo que le pasó a Bolívar fue terrible Le Después, digo, yo estaba con el Jesús en la boca sí, Pero en serio Lo de, lo de Bolívar sí. Bien, vámonos al otro partido Señor director, Aurora 1 Universitario 1 En sus pantallas, Osvaldo Blanco va a marcar el primer Este arquero, Iván Brun que Estaba lesionado, fue el gran artífice Para, para que, cambiamos la pleca Por favor, estamos con Aurora Universitario, gracias señor director eh, Iván Brun fue el gran artífice Para que esto no termine eh, En victoria de Aurora pero este es pegó el en el palo ¿no? El palo, sí. fue, fue un partido Con mucha intensidad ¿Y ahí decir, lo borraron, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, to, dijeron que tocó con la mano quizás. Sí, el primero, después vino El, el tanto para Aurora, Osvaldo Blanco Que, que, que marca el 1 el a 0 Daba la sensación de que Aurora iba a tener un partido De trámite, pero estaba Nuevamente Iván Brun que ha hecho inspirado. Un partidazo, inspirado Todos los Remates, los disparos, o era la intervención de él, o se, o se iban ligeramente fuera de portería. Los minutos pasaban y llegará el tanto del descuento con Marcos Ovejero. El empate, ¿no? El empate. Eh, es ¿Ovejero otra vez? Sí, bueno, bien. inacabable. Ovejero, ¿eh? que, que ronda ya arriba de los 35, pero. Pero qué bien que se la puso, mirá, Sigue marcando, cruzó, sí. La cruzó, y claro, ahí le mete su. El, el bailecito su al bailón, estilo ¿no? Al estilo Gringo González. no hay, ojalá quisiera bailar yo así. No sabes. Ah, ¿usted es malo para, para el baile? Dos piernas izquierdas Ah, caramba. Bueno, no le pongan música. Justo el viernes estaba pensando, así como usted me hizo bailar a mí, ¿por qué yo no hacerlo bailar a usted? No, jamás. Eso... Vamos a pedir a todas las personas que es manden sus mensajes notas. a nuestros números. Y si son 10 mensajes que quieren que llegue Gringo, de mí fueron 10 mensajes. ¿Por qué no de Gringo González 10 mensajes también? Se ha, se ha colgado la línea, no, no funciona. <ríe> bien, eh, Blooming contra Real, Tomayapo, Rafinha, el uno, el único tanto del compromiso. Lo de Tomayapo, una, una polera interesante, bonito. Hubiera sido bien que tengan otros equipos, alguna polera conmemorativa. Póngale por lo menos el escudo, oigan, juegan en Bolivia. Sigo con el tema este, estamos en la fiesta patria y solo un equipo le hizo el, el homenaje. Bien, eh, vamos a ver el tanto, Rafinha al minuto 75, el Con único susto gol... también, ¿no, blooming Con sí, susto, se plantó sí. bien el equipo chapaco. De, de todas formas, eh, no pudo conseguir por lo menos el empate. Alguien dirá, tanto trabajamos para perder de todas formas. Una pena, es, ¿no? es, es lamentable Es muy amargo, pero es así, pues el, tú lo has dicho recién, el que no los hace... Sí, y, ah, y lo voy a mostrar, ese, ese mismo ejemplo con el tema de die stronges y la U de Vinto. A decir verdad... Pienso yo que la U de vinto merecía por lo menos el empate. ese es, este es el gol de Rafiña, Minuto 75. El único tanto del partido. Vamos a ver ahí, la ahí repetición. Ahí a abrazarlo al técnico, ¿no? De quien oh. decían que era su último partido, ¿no? Que sí, si no si lo, lo ganaba, lo, se iba, ¿no? Lo, lo van a rajar en teoría. Sí, pero, pero la pregunta es quién se hace cargo. No se va nadie, dice, ¿no? No se va nadie. No, no se va nadie. Bien. Vamos a continuar con más goles. Ahí vamos. Eso. Guavirá contra Royal Party. Estamos volando con todos los compromisos. Royal Pari merecía más, pero reitero, ¿no? esto no, no, no, es de, no es de merecimientos. Había fallado cuatro oportunidades serias de gol. Y se cumple la premisa de Gringo González, quien no los hace los recibe. Este va a ser el artífice Luis Leal, ya avisoraba con esa jugada. Al minuto 59, tanto va el canto a la fuente que termina por romperse. Y marca a la gente de Guavirá, el único tanto del partido. Vamos a ver el gol y después el el tanto de, de la repetición y nos vamos al siguiente partido. Gracias, señor director. Este es Luis Leal, el único tanto, gana 1 a 0 Guavirá. Se hecho, la pica. ¿eh? Bien hecho. ¿Colombiano Leal. ¿Qué es, mm. col o ecuatoriano? ¿Qué es Leal? Aquí tengo, nacionalidades? Mi, aquí tengo mi chanchullo. A ver. Usted, usted sabe, ¿eh? Yo, con el tema de los, de los chanchullos... Vamos al siguiente partido, ¿sí? Mientras tanto. sí. Claro que sí. Ahí tenemos... Una más para el equipo de Royal Party esta vez, ¿no? O Guavirá, sí, ahí está. Otra más, mira cómo se perdieron ese gol. Pudo haber sido mucho más amplio el resultado, pero perdonó Guavirá. Pero al final terminó ganando. Ahí está, el final del partido. No sé si tenemos otro juego más. Vamos, vamos al de Bilzerman contra... ¿Qué Independiente. Pasa con Bigster, es, lo sacan es lamentable. Al Álvaro. Ahora quién lo van a sacar al Chincueti, Canglioti, cómo se llama el otro. Canglioti. ¿Cómo se llama el hombre? Sergio Migliaccio. Migliaccio, no. Migliaccio, que es medio, medio, medio. No. Dicen no que le nada. cerruchó el piso pero, y ahora porfa, es peor. Pero te, ¿te acuerdas? Que te la te dije el otro día Ese tipo tiene un cerrucho. El cerrucho tiene ese. Bueno, lo ese pusieron muchacho. y terminaron goles. Ahora está buscando Bilsterman eh, un entrenador, pero de forma desesperada. Ojo que tiene que pagar la rescisión de contrato de, de Peña. Pero lo van a dejar a Migliacho ahí, porque L si lo dejan a Migliacho, ¿no? Por ahí pero, le cerrucha el piso al pero, que venga. Pero no tengas duda, para eso se ha comprado cerrucho. <risa> Mira, pega en el palo, ahí. Ahí está, este es el 2 a 0, Robin Ramírez, minuto 34. ¿Y quién gana... era el arquero, perdón? Uno de los que en su momento fue el mejor arquero de Bolivia, Pipo Jiménez. En su momento, tú lo has dicho. Sí, pero los años no, no, no pasan en vano, sí, sobre seguro. todo en el, en el fútbol. Hay que ser clemente, ¿no? Pero ya los rajaron de Lorvaiz, por eso, ¿no? Tobías... Yo recuerdo la declaración del presidente de que dijo: Caramba, tanto se les paga, no puede ser que por lo menos una demanda atajar una pelota, dijo, ¿no? Ese día. Sí, mira, mira. Al calor del momento. Eh, mira, en contra, es el Tobías, Tobías Moricao, 3 a 1, estamos viendo. Y luego llegará eh, Tomás Santos. ¿Sabía usted que Tomás Santos es boliviano, naturalizado boliviano? Sí, por supuesto, Ha tenido un gran paso por Bolívar, por Birster, tremendo sí. jugador Después se fue un poquito ensimismado, se fue a Brasil a tratar de, de retomar allá el gran fútbol Pero no, no, no, no, le, dio, no, no bajó, le dio Bajó, bajó, bueno, por Ahí lo está. menos este en Independiente es, pero, marcó el 4 a 1 Pero es un buen jugador, no tiene una, una característica técnica Es mayorcito, pero el talento no, es está Muy bueno, mira como... El tipo levanta la cabeza y la pone ¿no? Cuando hay talento, hay talento dice, no. Seguro. Bien, vamos a aterrizar en el partido Entre Díaz Trongues y FC Universitario Gabriel Sotomayor el Es uno Universitario a cero. de Vinto, por cierto, ¿no? Sí, es los que menos eh, Gabriel Sotomayor, que con muchos técnicos era suplente Mire, han hecho una especie de rotación Y le resultó hasta cierto punto Al Pampa Viallo Porque Díaz Trongues terminó pidiendo hora ¿Eso fue penal? Sí, definitivamente Y lo hizo Guayuata ...como tiene que ser, ¿no? El... ¿O quién lo hizo? Es, es, es Iván Huayguata quien marca el tanto... Desde y los lo engañó al arquero, ¿no? Sí. Ahí se la puso al medio, claro, el arquero se lo puso... Los de 10 porque... tronques tienen algunas pesadillas con Iván Huayguata... ...porque cuando jugaba con aruela le marcaba goles de media cancha... ...y ahora llega y también hizo un buen partido... ...le marca el, el tema del penal, en fin... ...mientras festejaban los de la U de Vinto... ...llegará Jaime rascaita ...quiero destacar de rascaita ...yo fui uno de los que más palo le dio, le decía el frágil porque en Bolívar le operaron las dos rodillas, ligamentos cruzados, todo. Chocaba con, con, con alguien y terminaba lesionado. Y ahora es, es uno de los jugadores que está resultando en diestrongues. Gonzalo Castillo, el 3-1. Le, le reitero, yo estuve presente en el partido y creo que Universitario merecía más. Llegar al minuto 86, el 3-2, antes vemos la reiteración con Gonzalo Castillo que había ingresado ya para cerrar el partido. Poca gente, ¿no? Se esperaba mucho más. Y ojo que, que el tema este de, de cuántos ingresan no llegue el mismo recaudo a las arcas de Distron, que se quejaba el, el señor Héctor Montes. Este es Rodrigo Vargas al minuto 86, se Pidiendo disculpa. Pidiendo disculpas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y este es el último. Pedía perdón, sí. Y esto es el, el, el... ¿Por qué puse el partido de Bolívar al final? Porque vamos a ver después lo del Girón y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Voy a hacer un aterrizaje en lo de Bolívar. Uh, se supone que Nacional Potosí tenía que golear Tú dijiste 100, lo iba a hacer 100, 100 goles 100 goles, pucha, pero mire, lo de los jóvenes Por eso es que hay que apostar por los jóvenes Los jóvenes podemos, los jóvenes creo que somos la nueva, la nueva generación Cuando dices los jóvenes, o los jóvenes podemos, ¿de qué estás hablando? ¿A quién te ¿Eh? refieres? En... Pero ahí está, mire, qué, qué tremenda jugada, este es el gol de, no de me Bolívar No me has contestado la pregunta que pero he veamos, estamos viendo goles, este es Sebastián Melgar, minuto 54 Tienen pero, que dar oportunidad a los jóvenes, por favor, en todos los ámbitos ahí está, eso está A este bien. Sebastián Melgar, que marca el 1 a 0 Cuando dijiste nosotros los jóvenes, ahí ya, ya pensé otra cosa Bien. No, pero yo tampoco soy mayor, gringo, no, no, no me hable por mira, favor Mira, qué bien, qué bien puesta, este sí. muchacho estuvo en boca, ¿no? Sebastián Melgar, sí, sí, sí, sí. sí. Y luego la gente de Nacional Potosí, nadie se creía lo que estaba pasando. William Álvarez al minuto 76 pondrá la, la sección. Antes esta jugada. Esta lo anula, ¿no? Esta es la, la anulada. Posición adelantada. Sí. Ahí, mil, milimétrico. Ahí está. Es que todos los de Nacional Potosí, los que estuvieron en el Víctor Agustín Ugarte, fueron a ver golear a su equipo. Es más, yo también imaginé lo propio. Pero no que Bolívar le pueda poner eh, en complicaciones al equipo... Profesional de Nacional Potosí, Bolívar la reserva, Reiter sorprendió, en fin, pero al final terminaron ganando los Potosinos y yo una yaucha. William Álvarez al minuto 76, ahí lesionado, mayorcito también es este, marca el 1 a 1 y después Jorge Andia el 2 a 1 definitivo, con lo cual va a terminar el compromiso. Ahí está, ¿cómo está la tabla? ¿Cómo queda la tabla? Con d Strong, líder. Tigre puntero, ¿no? sí, tigre sí, puntero sí. segundo Always, segundo Ready. Bolívar. Segundo Always Ready. Y de ahí el resto de los demás mortal. Tercero Bolívar. <ríe> Bien, y mientras la reserva... O tercero Nacional Potosí. No tengo la... una duda. Creo que terminó tercero Nacional, ¿no? Tras no? esta victoria... A ver, a ver de la duda? Tenemos también la tabla de posiciones, señor director. Ya. Eh, el líder es diez strongues Always Ready, segundo, tercero Bolívar, Guavirá, cuarto, Nacional Potosí, quinto. Ah, quinto. Mientras... Bolívar, la reserva, jugaba en Bolivia, en Potosí, el equipo titular jugaba en España. Y fíjese el campo de juego. Pero las banderas, me llaman la atención, no, tanta yo, yo, bandera boliviana. La bandera boliviana y el campo de juego. Oiga, el, el señor, Pero ahora mira, resulta a ver, que... A ver, dime, ¿dónde han este partido? ¿En serio que es en España? Pero mira la cancha, cancha de banderas, parece una cancha de Bolivia. Además, por lo mala que está, digamos, entre otros. Palabras. Pero bueno, entre paréntesis. Por, eh. es, que, es que el técnico Sago se, se ha cansado de criticar todos los campos deportivos bolivianos. Hasta que fue a España y. y resulta que peores. en España y son peores. ¿Y ahora qué maravilla. va a decir? El campo de juego le jugó mal a, a, a, a los bolivaristas. Seguro, obviamente. Por es eso maravilla. perdieron. Es una gran explicación. ¿Podemos pegarle la imagen, por favor, a la siguiente? ¿Qué dice Girona? Porque al final de cuentas. ¿Le podemos quitar todo, por favor? Mira, al final de cuentas jugó con la reserva el Girona. Ni siquiera jugó con el equipo titular. Dice... Os hemos ganado. Dos os cero. hemos ganado 2 a 0. Fácil. Fácil y jugando medio filial. Imagina, imagínate si jugamos con titulares. Os caen 5 goles. Ese es el, uno de los jugadores del Girona. Del Girona. Claro. Que la próxima semana debutan en la liga con el Sevilla. En Mestalla, quiero verlos ahí, haciéndose la burla. Haciéndose de... la burla, sí, ¿verdad? ahí lo vamos a ver. Ahora... agarrarlo este, Edu GFC, ¿no? agarrarlo Y ahora veamos el ah, tema. ¿Por, sí, ¿Por qué hicieron esto? Se dice que hay que ver en líneas, en, en las letras chiquititas sí. en todo lado, ¿no? Entonces Bolívar va y hace unos partidos de forma internacional uh -huh. eh, con Boavista, que, que a propósito también fue la reserva el segundo tiempo, y con el Girona, sus mismos jugadores del Girona burlándose de Bolívar. Y finalizado esta gira futbolística, pues resulta que Bruno Miranda se va a la Segunda División de Brasil. Y el siguiente, por favor, eh, Alex Granel se va a Bélgica. Entonces Bolívar utilizó esta gira para poder promocionar a sus jugadores. O y sea, ¿tú hacer... crees que porque jugaron ese partido ya los compraron o los vendieron? ¿Tú crees que esto no estaba hecho antes? No lo sé, que hacen es un show. Piensa, para piensa mal. mal y, a, y no, acertarás. Es obvio, ¿Pod podemos volver. Pero en serio, vos ¿crees que porque jugó bien el otro día y metió cuatro, tres goles metió, no? Tres goles. Tres goles por eso A ves, la ¿verdad? reserva, no, sí. No, para nada. Para pero nada. Es, no es que creo, piensa no mal creo. piensa mal y acertarás, dicen gringo. Bueno, lo vamos a charlar y, mañana. te y creo, parece? creo que, bueno, en fin, ¿podemos volver, por favor, señor director? ¿Tenemos algo más o ya nos vamos? No, volamos con el tema de la, de la información deportiva, pero así como rayo. Como rayo. Bien hecho. Con la premisa de que hay que dar la oportunidad a los jóvenes. Mira la reserva de Bolívar, qué bien jugó. ¿Seguro? Sí. Nosotros los jóvenes somos así, a veces jugamos muy bien. Me encanta que ya tenga el, el alma de joven. No Me he cansado cuánto. por semanas de decirle, gringo, no se siente Te pero tiene ahorita unas lagartijas, aquí abajo. ¡Hecho! <risa> <risa> pero ya. No Rey, quiere, que diga. estés bien, te agradezco. Gracias, nos gringo. Mañana, ¿no? mañana, nos vemos. Dale, que sí, es pues, un bien. placer. cuídate mucho. Con permiso, gracias. Cuida al gato, por favor, Día Internacional del Gato.